Chica la kumba, chica la cumba, chica la kumba, chica la kumba, chica la kumba, chica la kumba, chica la chica la kumba, chica chica la O chica de continente enjambrantes juntas, gentes sin consultar a los vientos, a montón al movimiento imperceptible y constante, a su de cada instante. la batería de adentro un instante lleva al otro y al instante no es tan nuevo andará este instante luego entre su huella y nosotros un se da parió conmigo ¿será que somos ese movimiento recopilando una vida menos o más atrevida según con cuál argumento por la euforia tu presente ya y su historia para un futuro que aprisa viene a olvidar que la risa no termino tu memoria Y al instante no es tan nuevo Andará este instante luego Entre su huella y nosotros Un instante lleva al otro Echando historias al fuego Será que la necedad parió conmigo Será que es la materia de adentro Desatarme el alma en un simple gesto y tirarla Y sin piedad, que se baile el aire como el humo claro del claro fuego que templa, tambores acerca, cuerpos destruye lo que años tardó en crecer descociendo las sombras que develan el fuego Tras mis torpes ojos cubiertos de párpados Mi propia piel que no deja ver Afuera el fuego Los tambores, los cuerpos, el fuego al otro afuera y al instante no es tan nuevo el fuego andará este instante luego los tambores entre su huella y nosotros